Bueno familia, y quiero recordarles algo que el ministro Álvaro Leiva, sí, de Colombia, el señor que estamos viendo en el inicio, ministro de Relaciones Exteriores del, del Petrovsky, decía que el dicta quiere, quiere irse, sí, quiere irse, según él, pero quiere que garanticen que cuando se vaya todo esté bien. No solo lo dijo esa vez que nosotros lo compartimos ya hace unos días atrás, sino que lo vuelve a repetir y lo vuelve a confirmar. Y ustedes van a decir, ajá, ventana, ¿tú crees en eso? Esa es una excelente pregunta. Yo no creo, ¿sí? No creo. Por muchas cosas que hemos visto, y que el régimen del dicta no acepta. Porque si esto fuera así, saldrían hablando más bajito, aceptando la situación, reconociendo, buscando una salida propicia, negociando. Claro, esto lo dice el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, que el dicta está buscando la manera de irse, pero que lo dejen irse con todo. Y esto no es nuevo. O sea, esto... Que les estoy contando yo no es nuevo esto lo hemos escuchado muchísimas veces lo interesante del asunto es que el dicta al ver todo esto se ve obligado escúchenme a acceder control para seguir conservando el poder y ustedes van a decir pero ya va o quiere irse o quiere conservar el poder ojo porque esa es una jugada espectacular mientras llama uno y le dice mira sal Hace este comentario, si se da, bien, si no se da, también, pero yo necesito quedar. Porque mientras él está diciéndole a un grupo que diga una cosa, él hace otra. Por eso les digo, no creo, como dice el meme. Cuando el dicta consiguió el mandato después del que el Galáctico se fuera, y de ganar, por apenas mil votos los comicios del 2013, que realmente no ganó. Por eso él está usurpando un cargo. A diferencia de los años en los que gobernó el Galáctico, en los cuales las familias políticas que existían conformaban grupos de, de diferentes económicos, políticos, sociales y demás entre los años 2013 y 2017, el poder político y económico se dividió, algo que cuando el Galáctico no estaba dividido, según, entre comillas, ¿no? Según el, el informativo este. Pero con el dictamen de Flores, Nicolás, Nico, Madurito, como lo quieras llamar, el Bigotón, eh, se dividieron las familias de manera política, económico. Las familias encabezadas por el régimen del dicta junto a Silita. Y ahí va formando un árbol. Que va siguiendo eh, sus ramificaciones. Otra familia fue la de Dios de Cabello. Que también fue formando sus grupos quienes apoyan militares, al igual que el dicta y Asilita Otro grupo que de pronto no le habíamos tomado tanta atención hasta el momento, por todo lo que ha acontecido, es el grupo de Tarek el sí, Aristóbulo Usturiz, la admirante Carmen Meléndez, Elías Jagua y Jorge Arriaza, quien era el rostro más visible del clan chavista, ¿sí? Jorgito Arriaza. Pero en la actualidad existe una familia un grupo, un núcleo familiar que está fuera, que al principio estaba en el grupo familiar de Nico y Silita de Nico y Silita que eran los hermanos Rodríguez ahora forman un grupo diferente y es los poderes que se han entregado pero en ese momento de la división porque se vieron que que realmente no ganó el que se sienta en Miraflores, el apoyo ya era muy insignificante, no existía la manera de que pudiese ganar, por eso hay una usurpación, se tenía que decir y se dijo, desde el 2013, y antes pues ya, ya esto se veía venir, porque lo que tú siembras es lo que vas a recoger, y el galáctico sembró lo que hoy se está recogiendo, sí, sí, las cosas como son, repito, pero se dividió en este grupo familiar político y económico donde para poder conservarse, para poder mantenerse donde se encuentra el dicta, tuvo que entregar partes, poderes y demás. A estos grupos debe incluirse la influencia y control específico que mantienen los uniformados sobre el gobierno. Ojo, ahí no colocamos Apadrinito, pero es que desde el que estaba el galáctico, el poder de los uniformados fue tan alto, fue tan grande, que hasta hoy en día sigue siendo uno de los más, una de las familias con poder mayor. Según el más reciente informe de la situación política, está bastante dividida, aunque ellos salgan en sus televisoras diciendo lo contrario. Y esto evidencia lo que realmente está pasando, porque ahora mismo se destaca internamente una situación. Oh, hay un show, sí, hay un show, pero de ahí empezaron como ellos a, a sacar, bueno, ahora me interesa esto, vamos detrás de esto. Por eso el dicta tuvo que entregar parte del poder, para poder sostenerse y aún para mantenerse. Pero, ¿qué pasa cuando hay intereses de por medio? Usted opine, usted démelo en sus comentarios. Las más de 51 detenciones de funcionarios, todos del entorno del Tarek el de Aizami, demuestran que solo están detrás del verdadero poder que tenía el Aizami por colocarlo en ese punto de vista yo sigo pensando que es un show pero ahora se está viendo otros puntos de este show aprovechando esta circunstancia pero quienes la están aprovechando quiénes están liderando esto que está pasando Dios de Cabello y los hermanos Rodríguez Jorge y Sili y Delcy ¿saben quién está también en ese cuento? Silita y Nicolásito Guerra quien ahora Nicolásito ahora sale en eventos de por ahí bueno ustedes saben porque ahora es necesario volver a tomar ciertos puntos ellos saben muy bien y por eso como yo empecé en un principio él se habló con Álvaro Leiva para que lo dejaran irse él y su entorno su grupo porque él está hablando es por su grupo, ni siquiera está hablando por él, por Nicolásito, por Silita, obviamente por él, pero parte de ese entorno, de esos testas que jamás van a mencionar en este cuento de Corrup que ellos tienen ahí.